Estudiantes que pertenecen al grupo estudiantil Felabel protestan por segundo día consecutivo en demandas de reivindicaciones para el Liceo Ricilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adiós, señor, la, la cancha, tienen par de materia que no la dan. ¿Y a que entonces, cómo? Vea, pues, deporte. Deporte, tengamos el año entero, de que comenzó el año entero, que no hay un profesor aquí de deporte. Los abanicos, vea, si usted quiere, allí adentro, vea. Allí está, está la llave así rompía. No hay agua casi mente en todos los cursos. Enfermería, desde yo no sé cuántos años está cerrada ahí. No hay un enfermero. Y ya tú sabes un regalo de vaina. Y, y hasta que no suelten los muchachos, tú ves, nos agarran el dirigente hasta que no nos lo suelten. Aquí, Oiga, aquí hay fuego, eh, El eh, El pelabel. Claro. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.